La diputada federal de Morena, Salma Lueva Luna, confirmó que la ley ACNES aprobada en la entidad en febrero del año pasado será llevada a nivel nacional para reformar el Código Federal. Dicha legislación permite el reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida de las personas. Es decir, el género femenino o masculino con el que se identifican independientemente de si se han sometido o no a una operación de reasignación de sexo. La ley fue bautizada en honor a la activista trans Agnes Torres, quien luchó por el reconocimiento legal de la identidad de género y fue asesinada en marzo de 2012. No debemos permitir más estos discursos a nadie, a nadie, a nadie, porque desafortunadamente estos discursos de odio casi siempre terminan en crímenes y es la situación tan lamentable que estamos viviendo hoy en día no somos personas de segunda, no tenemos por qué irnos a vivir a otro lado no tenemos por qué estar en una isla somos seres humanos como todas, todos y todes y como tal tenemos los mismos derechos hoy me corté no quiero ni hablar este, mi cabello porque no es justo no es justo que estemos muriendo día a día y si no se está haciendo nada como legisladora tengo ese gran compromiso y lucharé hasta el último día no de mi gestión sino de mi vida pero quiero el compromiso de ustedes para que me ayuden no voy a poder sola. Necesitamos sumarnos, necesitamos presionar por medio de los medios, necesitamos presionar a los congresos locales, necesitamos presionar a los congresos federales. Este es un tema de todas, todos y todes y tenemos que luchar por ir erradicando y además ir dignificando nuestra lucha y a nosotras mismas. El cabello crece, pero las vidas no regresan. Gabriela Chumacero Rodríguez, presidenta del Grupo Transgénero Puebla, solicitó el apoyo de la diputada federal para apoyar las reformas que se necesitan en Puebla, para beneficiar al colectivo, algunas en materia laboral y de salud, como una clínica trans con el fin de garantizar servicios médicos de calidad y tratamientos hormonales. Por otra parte, Gloria Virginia Davenport, coordinadora del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, responsabilizó al Partido Acción Nacional y a personajes como Gabriel Cuadro Felipe Calderón y Margarita Zavala a través del colectivo feminista Las Brujas del Mar por perpetuar discursos de odio hacia la comunidad LGBTIQ.